Podcast del Sistema Rockefeller. Ya estaba ansioso porque fuera viernes <risa> para grabar y pelearnos. <risa> un placer. Luis Ramiro Un placer, Luis, como siempre. Un gusto batiarte el tercero del básquet. <risa> Mucho gusto. Este, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy bueno y que yo pienso que lo pasamos todos los días y constantemente estamos batallando y peleando por este tema, y es cómo correr a clientes malos. Primero, cómo detectar a clientes malos, ¿no? Sí, claro. Y segundo, es cómo sacarlos de tu vida. Ay, juela. Tu vida, de tu negocio, de todos lados. Pues de todos lados, porque te estorban y no te permiten avanzar, que eso es lo importante. Bueno, primero vamos a decir que, eh, qué es un cliente malo, ¿no? O sea, ¿qué es un cliente malo para ustedes? Pues... Es un cliente malo es un cliente que no paga <risa> principalmente. Pues sí, o sea, es, imagínate, es imagínate que tú tienes tu negocio y tú pues das todo por cumplirle al cliente y ese cliente te dice, "No, no, pues este, o sea, te voy a pagar en una semana o te voy a pagar en, te pago en 30 días." Y 30 días después o una semana después te dice, "Oye, ¿sabes qué? Es que no, pero es que sigue me ayudando, pero es, ya te voy a pagar. Es como una malvaloración de lo que está haciendo uno. Entonces, es, independientemente sea de lo que sea, o sea, estés vendiendo un producto, estés vendiendo un servicio, estés vendiendo lo que sea, es como una, es una falta de respeto. ¿Cuáles serían tres cosas que dirías que es un cliente malo? O sea, ¿cuáles son las tres características de un cliente malo? ¿Uno no paga? No paga. No, no hace las cosas o te considera más como su empleado que como su mentor. ¿Ok? Sí, si estás vendiendo un servicio, sí. Y pues realmente, un cliente que, como que de plano, no valora ni tu servicio ni tu producto. O Son sea, un, un cliente que no, no, no le da valor. Piensa que tal vez si consume ese producto o tiene ese servicio, tal vez va a obtener un beneficio, pero no hace nada al respecto por darle valor al producto. Fíjate que yo me metería, o sea, los primeros dos puntos sería uno. No paga, o sea, es el que te retrasa pagos, te manda hasta el último, te... Dice, no eres prioridad. Eh, no, es, o sea, no eres la prioridad. Qué feo soy yo eso, ¿eh? pues sí. Que te hacen así. Sí. Pero el número dos, que no te da tanta ganancia. O sea, sí. yo pienso que más allá de meterle sentimentalismos, ahorita es irnos al sistema no Rockefeller y ve... <risa> es que me trata. Y ver... <risa> Estás dolido, ¿verdad, amigo? Pues, nah, ya, fue quito. Después, hace unos años, sí, pero <risa> ya no. No, ya hace unos años, <risa> para acá ya no. <risa> ya no te lo tomas personal. Ya hiciste no. concha. Entonces, dos es que no te dejan la suficiente ganancia, ¿no? O sea que... Correcto. Oye, ¿sabes que Tengo clientes de 4 del 3%, pero fíjense que no lo nombraron, pero digo yo, haciendo ahorita remembranza de lo que sucede con nuestros negocios y con nuestros clientes, es que jode mucho... Y que, o sea Y el costo-beneficio De lo que le dedicas de tiempo Contra lo que ganas Y que aparte no te paga Porque yo pienso que son las tres básicas ¿no? O sea, uno es Si no te paga O sea, ay bueno Pues búscate a alguien, ¿no? Mejor que te, que te pague sí, claro. Dos, oye, sí, no pues Le cobro veinte mil dólares ¿Cuánto ganas? Mil dólares, no pues búscate a alguien que, o sea, mejor que sea de 40, 50% de o 50% de ganancia. Y tercero, yo pienso gritando con la cabeza fría, ¿verdad? por eso lo estaba analizando es o con memoria fresca. Bueno, fresca y fresca y fría. Y fría. <risa> este, que jode mucho, ¿no? O sea, que demasiados requisitos, o sea, a mí me ha tocado clientes que de todo están jodiendo, o sea, de todo nada no, que no te, no, nada qué pasó esto, nada, no, nada. No, no, no. Entonces yo pienso que lo primero es que tú sepas, oye, un cliente malo para mí es, pues, el que no paga primero que nada. Segundo, el que no me deja casi ganancia. Y tercero es, aparte de que paga poco, aparte de que no paga, está jode y jode y jode. Entonces digo, no sé si les parezca bien que esas sí, sean las tres como que características, ya viendo lo frío. De un cliente que vamos a considerar no malo Sino que tienes que despedir En un periodo de tiempo sí, no es el ideal Y que tiene que o sea, tiene que ver con eso es, es, Tienes que tomar acción Porque pues, al final de cuentas digo Ya lo hemos platicado con nuestros clientes Y también nos ha pasado en nuestros negocios Pero es, pues un cliente que es así Siempre va a ser así O sea, no es como que Ah, no, déjame cambiarlo O sea, el cliente es, es como un modus operandi De ese cliente, exactamente Siempre va a ser así entonces Es que tuve una plática con él hace tres días. Y me dijo, no, yo voy a regresar con unos clientes. Y yo, compa, pero no han pagado. Y Ramiro, no, sí, pues son amigos míos. Sí, es que mucho Le digo, está bien, Rami. Pero no pagan, güey. Bueno, en ese caso yo sé que sí van a pagar. <risa> se dice, yo sé que sí. Estás <risa> más dolido tú que yo. porque lo no estoy dolido, güey. ¡Hijos yo, de su tal por cuál no! Pues es que es que paguen, güey. Sí. Yo soy muy frío. O sea, no soy frío, sino... Pienso en el tiempo que uno le dedica a un cliente y si no te lo paga, nunca te lo sí. va a pagar. Como Ahora, que, el, para, para, eh, para ella voy, o sea, en, voy en ese sentido de que la culpa no es tanto del cliente. La culpa es de uno por, a lo mejor, haberle brindado ese servicio o empujado a haber hecho ese servicio cuando sabes que no va a pagar, <risa> cuando sabes que no va a suceder. No sé, ¿me explico? has convertido en una muy buena persona, Ramiro. Gracias. Tienes que ser más... Analítico okay. y frío para okay. tomar decisiones. Pero, pero no, pero sí hizo sentido sí, lo que sí, dije. Sí, sí, o sentido. sea, la culpa es de uno realmente. O sea, el pendejo es uno. Pues sí. Sí. No, pero yo pienso que sí es, es fundamental. O sea, primero entender que. No, no es que sea un cliente malo, sino es pensar qué tipo de cliente si sí quieres. O sea, hablamos de las características de que debes de considerar, o sea, puedes considerar, sacarlos de tu empresa. Y es, no pagan, bye. O sea, nosotros estamos como política, no pagan dos meses O sea, en el despacho contable, en la consultoría En los préstamos, es Vámonos para afuera Entonces, orientarlo mucho a si no pagan Pues ir sacando ese tipo de clientes ¿verdad? No. Número dos Es si Hay muy poco margen de ganancia, haz tu análisis Pues, o sea Y si ves que tienes el 80% con muy bajo Margen, pues haz cambios En tus productos, en tus negocios, en tus sí, Clientes ¿Cuánto vale tu tiempo? Y empieza a buscar productos o servicios que te den mayor margen, ¿no? Mm. Y tercero, si te joden mucho, o sea, te joden es, te pagan poco y aparte están tan, tan, tan. Sí, claro. Pues es preferible que cambies de cliente, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un poquito el shift de, pues es lo que no queremos. Ahora, ¿cuál sí será el cliente claro. ideal? O sea, ¿cuál es el cliente que ideal? Sí, que básicamente ha habido clientes que nos han tocado que hasta te pagan por adelantado dos, tres meses porque saben el valor que tú tienes con las herramientas que le vas a enseñar y realmente te valoran desde un inicio y así como te valoras desde un inicio te ayuda a que puedas seguirle ayudando de mejor forma para que puedas obtener un resultado pues más concreto Sí, y, y, y aparte o sea, por lo regular ese tipo de clientes son agradecidos o sea, es o sea, realmente agradecen el hecho de que tú lo estés ayudando sea lo que sea, le estés vendiendo un producto o un servicio o sea, son muy agradecidos Y en retribución ellos van a hacer lo que tú les pidas Pero fíjate que es una pelea que yo tengo Con ustedes dos constantemente Porque yo les digo, si paga Y hemos tenido Constantes Peleas Digamos, de oye, ¿pagó? Sí, pues darle el servicio ¡No, qué hijo de estúpido! Está pagando, güey. o sea, si está pagando Significa que quiere Entonces yo pienso que mucho de tu cultura Empresarial, de tu esencia como empresa es, si paga hagas conscientes a toda la empresa que el cliente necesita ayuda y quieren probablemente no sea el cliente idóneo en cuanto a todo lo que tú quieres de su forma de pensar pero si está pagando, o sea fíjate, yo, yo recuerdo mi primer cliente de coaching lo tuve como a los 22 años hágale uh, uh. pues sí uh. Uh. Uh. Uh. y yo me acuerdo que me pagaba Y me pagaba Y me pagaba y Una bola de broncas Y emocionales Y de eso Y yo no estaba acostumbrado En ese tiempo Pero yo decía Es que el cliente quiere O sea Ese cliente me duró Como seis años Pagándome Como Cuatro mil dólares mensuales O sea y, y la persona en ese momento No tenía dinero Después si tuvo después Unos brincos así Tra, tra, tra No voy a decir nombres Para no No entrar en controversias no. Pero Simple y sencillamente yo pienso que si el cliente paga es porque quiere. Entonces, tú como cultura empresarial tienes que entender que muchas veces va a ser complejo, va a ser difícil, vas a querer mandar todo a la goma. Pero si paga, quiere. Y eso es algo que tienes que grabar en tu cerebro. Si paga, quiere. Si paga, quiere. Si paga, quiere. Sí, claro. Y lo veíamos hace un par de semanas que estábamos hablando de este cliente que me decía: es que no paga completo. Mm. Le dije: ¿Recuerda? Sí, pero ¿está pagando? Sí. sí. ¿Quiere? Sí. Y de, de, lo puedo decir, ¿verdad, Misa? Sí. Y me decía, Misa, no, vamos a sacarlo. Le dije, no, güey, va a pagar. ¿Está pagando semana? Sí, está bien. Tal vez no entra con toda la política de todo lo que quieres, pero sí paga, sí paga, sí paga, sí paga. Fíjate, fíjate que tiene que ver mucho, ahorita estamos ayudando eh, una empresa de servicios de consultoría de recursos humanos, de reclutamiento. Y, y entonces estamos haciendo un recuento de todos los clientes que en un momento dado pagaron o que consumieron el servicio de hace un año por ejemplo agarra toda la base de datos y entonces dice no lo que pasa es que ese cliente no le quiero marcar porque es un cliente pues muy complejo es un cliente que que pues no es el cliente ideal y, dice, ¿Y te pago cuánto pago no sé 10 mil dólares en ciertos procesos ok márcale él le marcó dijo, qué bueno que me marcaste Necesito tanto apoyo de tantas personas ¡Pum! Pagó <ríe> Y entonces me dice Pues sí, es que quería aumentar la venta Pero pero pues, como que no tan así Pues pues es, tiene que ver más con uno Realmente, así como lo, nos lo he estado diciendo constantemente O sea, es Si el cliente tiene la intención De que le ayude a alguien como tú En tu negocio, servicio, lo que sea eh, Y si el cliente paga tú tienes que volverte más fuerte para poder eh, ayudarle a pesar de todos sus virtudes y defectos que tenga el cliente. ¿no? Es que lo que tienes que pensar es, oye, ya pagó, no no, no le he podido ayudar. Bueno, entonces tu pregunta es, ¿cómo le hago para ayudarle? Porque claro. el cliente realmente quiere, uh -huh. ¿verdad? Y si te dice, oye, es que tú vas a pagar semanal. ¿Quiere? Me explico, oye, te voy a abonar. Quiere. Y si constantemente lo estoy haciendo, ah. es porque quiere. Entonces, yo pienso que nuestro trabajo como dueños es decir, oye, está pagando, ¿ok? ¿cómo crezco yo como empresa o cómo hago crecer a mis empleados, a mis socios para que puedan dar el servicio ¿no? y que te hagas más de clientes? Yo prefiero clientes que sí paguen, que me dejen buena ganancia y aunque me jodan mucho porque significa que me van a hacer crecer. Claro. Me explico, pero es diferente a que no paguen, a que no dejen ganancia. Aparte jodan mucho, por pues, eso es sácalos. Pero si te pagan, tienes buena ganancia... Pero te van a joder, o sea, pues, los están pagando. Sí, ve cómo ayudarlos. Por pues. que quieren ayuda y realmente no es que quieran joder, o sea, no quieran molestar, sino necesitan ayuda y no saben cómo hacerlo. No saben cómo. Que muchas veces es porque no saben tomarles ciertas decisiones y hay personas que incluso te pagan solamente por irlas a escuchar. O pues sea, hay gente que lo único que necesita es que la vayas a escuchar y pagándote de servicio, pues tú vas y haces lo mejor que puedes para poderle ayudar de forma más adecuada. Sí. Pero sí también entender que hay un cierto límite en ciertas cosas en el cual tú también como dueño de negocio tienes que darte el valor de lo que realmente tu conocimiento vale para entender y saber qué tipo de clientes es el que quieres para ti. Porque yo pienso que ahí está la clave, qué tipo de clientes quieres para ti, porque son muy diferentes los clientes específicamente que nosotros tenemos por el hecho también de la personalidad de uno como dueño, que eso también es importante. Sí. Pero fíjate que ahorita estaba pensando Porque me tocaba ir a Texas A dar unas asesorías allá Y e iba a ir con dos clientes Y me, los dos me hablaron Y dije a ver Voy a ir con los dos Como que tenía yo una pulsación No se sé, han tenido esa pulsación Que dicen Ay bueno como que no, no quiero no ir. ir Y yo sí. me acordé Y uno de esos clientes Me debe un dinero Y le he batallado mucho para que me pague Y yo dije es que no voy a ir ni miércoles, no voy Pero para mí mi toma de decisión Ya es, paga, voy O sea, ya ni siquiera pienso En los problemas que tengo que ir a resolver No paga, es No, entonces es más Una cultura, ¿verdad? De vosítame primero, págame primero Y te ayudo, y que como empresa Tus productos, tus servicios Tengan la cultura De si paga, pues les vas a ayudar pues, Te dan una buena ganancia, pues olvídate pues, Entonces tienes que acostumbrarte, ¿verdad? Y más que todo eso, yo pienso que te puedes expandir a, a qué eh, rubros o a qué sectores puedes trabajar, pero que tu tipo de cliente sea el que paga. No decir, no, es que yo le ayudo o le vendo spas. No, espérame, pues si no pagan. Entonces, cambia tu sector y ve quién sí paga y, sobre todo, quién paga por adelantado. Sí, claro. Porque, ¿cuál es mi tipo de cliente? Yo quisiera decir, no, mi tipo de cliente son los petroleros y los que tienen en pre fábricas de mil personas. Mi tipo de cliente es el que paga. Sí, claro. <risa> o sea, es, ¿quién me puede pagar el servicio y por un periodo de tiempo largo o mis productos? Inclusive, cuando hacemos préstamos, yo lo único que digo a mí es, ve que el cliente te pueda pagar. No hacer el préstamo... Por hacer el préstamo, sino que te pueda pagar. Claro. Me explico. Entonces, para mí, mi toma de decisión, fíjate, ayer en sí. la noche que, que iba a ir allá a Texas, me empezó un latido así en un ojo del sí. contador. contador. Y yo, ¿qué está pasando? Y dije, sí, es contador. que no quiero ir. ¿Por qué no quiero ir? No me ha pagado. ¿Con quién voy? No, pues voy con mi otro cliente que sí me ha pagado. Ah. Y al otro le dice ¿sabes qué, compa? No puedo ir. Y dijo, ah, bueno, deja pues. Sí, claro. Entonces es, es, es muy distinto, me explico, cuando alguien te paga, cuando alguien te incentiva. Sí, uh -huh. Y más allá del ayudar, porque luego caes en Sobre ayuda. rezagos económicos de 7, 8 meses y por querer confiar y decir, ah no, es que son buenas personas, y lo, sí, claro. no, espérame, no te han pagado y recuerda cuánto batallamos para cobrarle. Entonces para mí mi toma de decisiones, paga, ayudo. O sea... Y yo pienso que ya debe ser como política, o sea, es como un crédito, ¿no? O sea, es, sí, sí, sí. es un crédito, un banco no, no, no dice si eres buena o mala persona, es, ¿eres apto para el crédito no eres apto para el crédito? Es lo mismo en un producto o servicio, o sea, ¿es apto o no es apto? ¿No es apto? Pues no le voy a dar, porque ni paga, ni tengo buenas ganancias, y sé que esos, ustedes saben que esos son los que más... Sí, claro. molestan los que sí. no pagan y los que menos sí, sí, ganan más joden Entonces yo pienso que es todo un aprendizaje, ¿no? Ay, correcto. Sí. Así es. Y sí, no esperaba para nadie, ¿eh? para que no lo van a tomar personalmente. No, es que le debo dinero a Dave O sea, sí, pues, pero no tanto. Y si sí, pues paguen. Sí, pues, aquí les dejamos una liga para que paguen. No, no sé qué. Sí, yo pienso que es muy importante que, que lo hagan por procedimiento, o sea, lo hagan por sistema. Sí. Porque eso me quita mucho el drama y mucho el, el, esa sensación de no ser valorado, claro porque muchas veces esa sensación de no ser valorado no tiene que ver con el cliente, tiene que ver con sí, que con tú un, te valores, ¿verdad? Sí, sí, uno lo está permitiendo. Y tú te valores significa me pagas, voy. No me pagas, pues no pues, voy. ¿Para qué voy. ¿Para qué voy? qué piensan yo pienso que les ha de haber retomado algo en la cabeza sí, ¿No, pues sí? realmente sí nos ha tocado y muchas veces pienso yo que es ha sido uno de, de los mayores aprendizajes que hemos tenido pero realmente creo que también nos hemos vuelto más versátiles a poder encontrar ese tipo de clientes que es el cliente ideal para nosotros ¿ves? entonces pienso yo que con la experiencia pues vas retomando a esos clientes que sí son buenos y vas dejando atrás a los que realmente no te generan sí claro es, es un manejo de variables O sea, es o sea, al final de cuentas Es algo que pasa Entonces tú tienes que tener bien identificada esos clientes Y tomar decisión De acuerdo a política O sea, es, oye, ¿sabes qué? Pasó un mes Y pues por política Pues sí, básicamente Así como, como si fuera Recibo del de, de, de, de uso De agua, ¿no? O sea, no se pagó Pues se corta, se corta. Pues listo y, y sí, al final de cuentas tiene que ver mucho, digo por ejemplo, en un tema de servicio, es en donde invierte uno el tiempo. O sea, uno, uno lo que vende, digámoslo así, pues es el tiempo que, que pasa uno con los clientes. Llámese si tienes una consultoría, si reclutas gente, si lo que sea. Pues es el tiempo de la gente. Si ese tiempo no es retribuido económicamente, pues entonces voy invierto mi tiempo donde sí. O me pongo a entrenar, o pongo, pongo a hacer otra cosa, ¿verdad? Pero pues realmente no desvalorizo el negocio. Sí, completamente de acuerdo. Y pues bueno, ya hablamos de cuál es el cliente pues, que no queremos en nuestra empresa. ¿Cuál es el cliente ideal? Que Yo pienso que nuestro cliente ideal puede abrirse, o sea, no dependiendo del, del ramo, sino más dependiendo de la capacidad económica y de la apertura a querer ayuda. No necesariamente a su manejo de problemas, ¿verdad? Porque, pues, yo creo que por eso contactan clientes. Y es algo que te lo comento para que tú también abras tu cabeza y lo empieces a, a implementar. Y tercero, pues, ¿cómo despedir a los clientes que son malos? ¿Qué es lo que tienes sí. que hacer? Primero, yo pienso que es identificar quiénes son los clientes malos. No es decir, ¿quiénes son los clientes malos? Esos cinco seis. Y malo no es de que sean malas personas, ¿verdad? Sino Son malos para el negocio. O sea, primero, para la transacción, pues. Eh, al pensar como banco... Lo que yo inmediatamente Viene a mi cabeza es ¿Quién sí paga? ¿Quién no paga? ¿No paga? Pues lo quito, ya no es mi cliente Entonces la forma de quitar clientes Es no paga por proceso Por procedimiento A los dos meses les cortas el servicio uh -huh. Y la única forma De que vuelvas a trabajar con ellos Por sistema es que te paguen todo Y ahora que te paguen por adelantado O que te den una garantía ¿Me right. explico sí. eh, Yo pienso que ese es el primer paso Y el segundo paso es quién te deja más ganancia, o sea, evaluar, o sea, poner sobre la mesa, oye, tengo cinco clientes que me dejan más ganancia, pues vamos a venderle más productos a ellos, claro. o más servicios a ellos. Oh, ¿no? y sí, ver qué más se les vende a ellos, porque al final de cuentas ellos tienen el perfil de, pues, de un cliente pagador, pues, entonces, en lugar de estar pensando en, en otros clientes más grandes como ellos, a ellos, pues, qué más hago, o sea, qué más les vendo. ¿Qué otra solución les doy? ¿no? ¿O cómo recupero a sus clientes? Sí. ¿O ¿no? cómo recupero a sus clientes? No es que recuperar a, ver a clientes, la Sí, de hecho, eh, digo, el otro día estábamos en sesión con uno de los clientes de, sí. de Misa y, y decía, es que yo no veo el dinero. Decía el cliente, es pues un cliente de construcción. Dice, no veo el dinero. Le dije, ¿dónde está el dinero? Pues en cuentas por cobrar de todos esos clientes. Y pues me pagan y ya para cuando me pagan... Pues ya tengo que pagar lo del otro cliente, y entonces se autofinancia con cada uno de los clientes. Me dice, ¿cómo le hago? Le dije, tienes que cambiar completamente la dinámica de tu negocio, encontrar a clientes que no te paguen a 60 o 90 días, ¿ve? es clientes que te paguen con anticipo, y que puedas autofinanciar los proyectos que traes con esos mismos clientes, porque si no, jamás vas a ver la ganancia, jamás. Y ellos no tienen la culpa. O sea, los clientes esos no tienen la culpa, ellos van a seguir haciendo su negocio, y ellos van a operan. seguir así porque así operan y buscan a un proveedor como tú, <risa> ¿sí? que les soporte que o les que financie, les aguante. Financie. Que les financie. Que les aguante esa dinámica porque al final de cuentas estás siendo como un banco, que les financies. Y, y si te estás dando cuenta que está sucediendo eso, lo que tienes que hacer es enfocarte o sea, quitar esos clientes, obviamente no es como quitarlos así de que un día de un día para otro, ¿no? Porque se asustó y dice, pues, ¿cómo? O sea, pues, no le puedo decir a esos clientes, ya no me pagues porque pues me quedo sin negocio. Entonces, que vayas haciendo un, una transición de que vas a pasar de un tipo de cliente a otro, pero que realmente lo hagas para que puedas ver una transformación en el flujo efectivo. Y que, y que no te dé miedo, o sea, que no te dé miedo sacar esos clientes... Sí. <risa> Porque muchas veces, por sentimentalismo, porque ya hay una conexión con ellos, porque ya te pagaron durante cierto claro. tiempo. Ahí está, su sentimentalismo. Te sí, veo medio raro. El... Es que estabas llorando. Man. Ah, perdón. Déjame quitarlo de aquí, okay. Porque hiciste negocios mucho tiempo con ellos, a veces, como dueño de negocio, pues te da el, el corazón de pollo y no los puedes sacar por ciertas situaciones, ¿verdad? Pero pues aquí la idea es que tú tomes una decisión y que realmente lo saques... Todos nosotros, todos. Que todos. nosotros bien todos. estamos bien, estamos bien, bien permenos, todos, todos ustedes. ustedes. <risa> que tomemos la decisión a sacar a esos clientes independientemente de lo que pueda llegar a suceder. O sea, Fíjate que para, para finalizar el podcast eh, Una Algo que me vino a la mente, ¿verdad? y pues tenemos que trabajar en nuestro plan de acción. Y es. Son dos rubros. Uno, pues tenemos que recuperar clientes que pagan. Sí, claro. <risa> Hemos tenido muy buenos clientes que pagan. Uh -huh y te vamos a recuperar porque la verdad las cosas es que hemos tenido clientes bueno. sí que han tenido muchas broncas que no hemos podido ayudar vamos a decir o que sí hoy en un porcentaje pero nos faltó y que por azares del destino no seguimos con la relación pero son clientes dignos de recuperarse va ¿vale? y te lo digo a ti o sea ¿Qué clientes tienes que recuperar? Tenemos que hacer una lista de nuestros clientes a recuperar. Estoy viendo aquí los testimonios. <risa> <risa> ¿no? Ese primero de ahí. ¿no? Sí. Ah, ok, ya. Pero por otro lado, es a quienes tenemos que sacar. Porque fíjense, tenemos que pelear por clientes, o sea. Sí, claro. Literalmente. Pero por otro lado, clientes que ya sabemos que no. Es correcto. Y que la historia nos han dicho que no. Sí, claro. O sea es no, sí. pero los que sí, aunque sean abonos es sí, sí explico. Sí, como Electra. Pero pues bueno, eh, yo pienso eh, que hasta nosotros ya tenemos con plan de acción, entonces está sí. excelente. Muy de hecho podcast. el podcast fue para nosotros. Sí, pero. ya sé. Sí. Este, pero bueno, la verdad es que muy muy contento. Eh, para los que quieren aprender a manejar variables ya salió nuestro nuevo libro de aprendizaje acelerado. Ah, impreso sí qué Excelente. Chido, muchas felicidades ah ya impreso ya ya impreso ah, qué chingón sí, Milky, ya lo puedes comprar 1500 quinientos mil pero mil pesos firmados se los mando te los mandamos a a todo México con mucho gusto y aparte un, una asesoría de una hora con uno de los coaches a los que compren el libro y pues bueno si quieres aprender a, a dar cursos eh, con aprendizaje acelerado es tu oportunidad eh, tenemos taller de ventas Siempre tenemos taller de ventas ¿verdad? 19 y 20 19 de, noviembre. de noviembre Entonces los que quieran asistir Con mucho gusto Taller de Rockefeller También tenemos taller de, de Poder Sin Límite De ¿verdad? Guerrero Entonces Si quieres asesoría de, de empresarios Y que han implementado Todo esto Pues aquí estamos Para servirte Un es gusto correcto. coaches. Igualmente Un Rami Ya sabes Isa, Isa. Con mucho gusto Éxito rotundo Gracias Janel Gracias Damien Éxito Listo. Comparte el video. Compártelo.